estamos en comunicación con Daniel Romero, un compañero también comunicador y trabajador eh, de la comunicación, él es director del Centro Cultural Boliviano de La Plata y es también eh, integrante y director de la Radio Integración Boliviana Radio Hermana que retransmite este programa y nunca lo decimos, hay que decirlo retransmite lo, este programa a los martes, ahora le vamos a preguntar a qué hora y bueno, y Daniel nos está acompañando en este momento eh, Me faltó una presentación, a ver ¿Cuál es? No sé También fue nuestro profe fue el profesor, sí, sí, estuvo, como, claro, porque eh, hacíamos este eh, el, el inicio de, de este programa, el curso de capacitación se hacía en Radio Integración Bolivia, Boliviana, ahí, sí. yendo eh, por Radio Integración Boliviana, que era en Hernández, fue en la zona de Ringlet, Hernández. Daniel, gracias por esta comunicación, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Alejandro. Sí, Germán, sí, Germán Alejandro, sí. Ah, Germán, Germán, disculpando, ya te cambié el nombre. Sí, sí, me periódico, Buenas tardes, eh, Germán, ¿cómo te va? Buenas tardes, Silvio, también al compañero Nazario, que hace en el programa una, una canción antigua muy conocida, La Cuenta de Fama, lo, lo disfrutamos siempre, todo el baile, o sea, todo el sur boliviano, está es, la canción es muy paringeño, pero... Lo bailamos los chiquisaqueños, parte un poco de Potosí, así que es una canción muy conocida nuestra. Bueno, ¿sos de chuquisaca o entonces? Ah, sí, yo soy de chuquisaca, pero al fin y al cabo la música no tiene fronteras ni, claro. ni, ni este con todo social, ¿no? Me parece que pasa por todos lados. Y yo soy Daniel Romero, para todos los oyentes. Eh, atando Cordero muchísimas gracias por tenernos un, un momento de entrevista. Soy Daniel Romero, de Radio Integración Boliviana. Soy presidente del Centro Cultural de Boliviano, pero como director también de la reintegración. Así que, a sus órdenes, compañeros. La verdad es un honor enorme poder estar charlando con vos, eh, Daniel. Siempre un gusto y también gracias a vos es que nosotros estamos acá tra, tra, atrás del micrófono. Eh, sos artífices de que nosotros estemos. Que estos locos que estemos acá. Y la verdad que estoy muy, muy contento y además sé que te está yendo muy bien en tu proyecto. Siempre... ...siempre tirando para adelante, así que... ...más que nada, mis felicitaciones por... ...todos los logros que están teniendo. Bien, muchas gracias, igual yo creo que... ...entre nosotros es un trabajo muy común, muy... muy, muy este, ...de igual a igual compañeros, o sea así que... Eh, ...empezaron atrasando por de todas maneras... ...a nosotros también nos trajo mucho, mucho apoyo, nos sirvió... De, de, ...muchísimo, gracias al compañero Germán de Inta ...gracias al compañero Pablo Antonini, que son... ...Pablo Antonini es el primero que nos empezó a dar un poco más que de lo que han rayado por allá, por 2009, 2010, hace mucho tiempo, así que gracias a los compañeros, la verdad es que yo creo que el trabajo es un común compañero, no hay nada que agradecer a uno al otro, en particular nosotros somos los agradecidos por haber elegido la integración boliviana para empezar con el programa que en 2018, si no me equivoco. Sí. tanto tiempo pasó? ¿Cómo te va Daniel? Nazario te saluda. Me parece espectacular escucharte tu voz y, y gracias por todo lo que haces y por la visita que ese otro día estuviste en la quinta. Eh, me parece eh, muy buena idea y, y te vuelvo a decir, siempre que necesites algo, eh, si no soy yo, hay varios compañeros de la organización que alguna nota te van a dar. Y gracias por, por transmitir el programa nuestro ahí donde nosotros dimos nuestros, nuestros primeros pasos, ¿no? Gracias Daniel. No, igualmente, al contrario, aquí he yo igual, de todas formas, eh, vamos a, estamos tratando de terminar el estudio nuevo, nos está costando bastante, seguramente vamos a empezar a transmitir de vuelta porque estuvimos muy intermitentes con la transmisión, desde casi un, un año nos llevó esto, así que estamos tratando de, de restablecer bien ahora y vamos a estar más atentos a, a, a todas esos visitas a la zona de la productora, porque ahí es donde donde más necesitamos visibilizar nuestros las necesidades de nuestros productores. no Es importante eh, estar juntamente con nuestros productores, porque también de, de ellos depende, depende de la ciudadanía, la mayor cantidad de la ciudadanía por, por los alimentos. Daniel, eh, contanos o, y contarle a la audiencia de Estación Sur, ¿desde cuándo ustedes están en de la radio? ¿no? De, después hablamos un poco también del Centro Cultural, que también hay un, es una labor muy importante. Pero de la radio, ¿cuándo, más allá de las intermitencias que vos me estás mencionando, no se estás mencionando, ¿desde cuándo están transmitiendo? Mira, este, por ahí viene uno con el otro bastante, bastante, pero el Centro Cultural que inauguró en 2009, a partir de ahí, por faltan más, de más herramientas, ...saber que necesitábamos comunicar y tuvimos gracias a... ...enterados de a, que había... ...gracias a los gobiernos populares de ese entonces... ...acá en la Argentina hubo una ley de medios... ...que realmente abrió muchas puertas... A, o sea ...nos o nos permitió hablar... Y ...no podíamos hablar, ¿no? Entonces, no hemos perdido la, la oportunidad... ...de poder ingresar al campo de la comunicación... ...no por quien sea vocación nuestra... ...siempre voy a repetir en cada vez que me toca hablar o más por fuerza de necesidad justamente eso también nos dio un poco de un poco de, de retrasos eh, falta de experiencia y eso no vamos vamos remando Pero la integración se inauguró el 25 de mayo de 2014 a después del 2014 en adelante eh, tuvimos mucho casi un año en pura música y algunos que otra, emprendimiento. a partir del 2015 también Sí, agradeciendo a Pablo Antonini que en su momento nos había invitado a formar parte de Farco. Y empezamos a hacer parte de Farco y empezamos a planificar el contenido para la radio. Hemos tenido programaciones, eh, siempre, aunque sea un programa una vez a la semana, siempre tuvimos que de, de ir para acá adelante, ¿no? Entonces, así venimos eh, luchando muy, muy un poco este, eh, calzador, pero es interesante este en este... este haciendo comunicación. Eh, Daniel, eh, bueno, la, la radio tiene una inserción, una, una audiencia muy, fuert muy fuerte, sobre todo en la comunidad boliviana, pero también en la comunidad de la región, de La Plata. Yo la escucho a veces porque vivo cerca de ahí de la radio y vos lo sabés bien. Eh, ¿Ustedes tienen estimada más o menos la, la cantidad de gente que los escucha, a dónde llegan? Eh, ¿Han identificado ese, esa audiencia? Eh, más o menos, sí, nosotros casi, casi, fundamentalmente, o sea, nosotros hemos tratado de, de ir investigando personalmente a nuestro alcance. Eh, hasta donde llegamos siempre, el 70, 80% de la comunidad nuestra nos escucha, eh, hasta donde llegamos. Obviamente nos falta más alcance, ¿no? Pero hasta donde nos escucha por ahí nos, eh, nos escuchan bastante, más o menos el 70% de la comunidad nuestra y además, Todavía tenemos reclamos porque no llegamos por ahí a 19, 90, más o menos a las alturas uh -huh. Y también a la zona productora, tenemos bastante este, pedido de que podamos llegar, esto nos está costando muchísimo Pero también por las redes, por el internet nos está escuchando muchísimo, muchísima gente acá en, en Buenos Aires Una parte en Mar del Plata después uh, también en Bolivia nos escucha much, bastante y hasta en Europa nos están escuchando en alguna parte de España, y ¿Sale, Italia, nos han, nos, ¿Sale? nos han dicho que nos, nos están escuchando así que, pero lo que más nosotros <coughs> tratamos de hacer contenido es más de la plaza donde vivimos no para poder trabajar más con nuestra con nuestra comunidad, no solamente con la comunidad valiana, hay mucha muchas comunidades que se dedican a la producción ¿no? de fotícula y distintos uh, proyectos eh, me decías que salen en varias partes del mundo, que los escuchan, ¿salen de forma digital también? Sí, sí, tenemos un, una aplicación, app, la integración boliviana, sí. después también tenemos la página web, estamos saliendo en dos, eh, en dos cosas por internet. Qué bueno, Che, qué bueno. Eh, lo, los felicito. Esa parte no, no la tenía, hace, hace mucho que no hablaba contigo y bueno, me, me alegra mucho. Eh, Escuchame, vos, ustedes tienen ahora dentro de unos días, me enteré que tienen un curso, que también va a ir gente de la radio. contarlo y invita a la gente a participar, un curso de comunicación. Muy bien, estamos, ya tendríamos a haber empezado a principios del año, pero justamente por esta remodelación o el acomodamiento del nuevo estudio nos atrasó bastante. El 3 de septiembre empezamos con este, con este curso de capacitación con los profesores de, por la universidad, o sea, por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que viene el compañero Pablo Antonini y una compañera más que no recuerdo el nombre, pero el 3 de septiembre empezamos. Quedan todas y todos invitados a, a, a formar parte de este curso. Sí, la compañera es, es, es Denka Sandoval, la, la que estás mencionando. Esto va a ser en la radio, que está ubicada en 517-2021. El 517 17 de entre el 22 y 23 okay. eh, este sábado, el sábado 3 de septiembre, este es la inauguración. Sí. Después, juntamente con los alumnos, con los que van a venir a participar de esto, vamos a, a acordar dos días de la semana, que el día podría ser más eh, cómodo para la mayoría. Entonces, eso es lo que vamos a hacer eh, a partir del sábado 3 de septiembre. Para eso estamos invitando a todos los que quieran, a, a, a, ¿cómo es? a para ser parte de esta investigación. La verdad que es una iniciativa muy buena y muy necesaria para surtir de voces las radios, porque siempre digo que la radio comunitaria cumple el rol más importante para la sociedad en sí por la pluralidad de voces. Como siempre hay que reconocer el esfuerzo eh, que uno tiene que poner para poder sostener un espacio como las radios comunitarias, que no tiene grandes ayudas del Estado para sostenerse, es puro pulmón, es puro pulmón así que no es sencillo, y además que estén dictando capacitaciones como esta que le sirve a toda la comunidad que le interesa y no tiene la posibilidad por ahí de ir a cursar en la facultad, tiene la posibilidad de hacer estos pequeños cursos y empezar a hacer lo que a uno le gusta. Es importante porque no solamente pero también este, para hacer para, para, comunicación o periodismo, ¿no? sino que también como en este caso, como ustedes, y más están en la zona productora, necesitan comunicar, hacer algún comunicado, para eso yo creo que hay que hay que incentivar a los jóvenes que, eh, que por mí realmente en este pequeño curso para que tengan una base cuando hay necesidad de comunicar o hacer alguna nota. Tengan también por, por una emergencia, suceder algunas cosas ahí, tienen que estar atentos con las radios o donde pueden... Eh, eh, eh, mandar sus, sus, sus, sus inquietudes o tal vez alguna emergencia también. Bien, y eh, contanos un poco, Daniel, estamos hablando con Daniel Romero, que es el, el presidente del Centro Cultural Boliviano, del, sí, Centro Cultural Boliviano de La Plata, y bueno, y integrante de Radio Integración Boliviana. ¿Qué hacen en el, qué hacen en el centro? ¿Cuál es la función del Centro Cultural Boliviano, aparte de, de, de, de, de me imagino... Eh, tejer lazos, digamos, con la comunidad, tener actividades culturales. ¿Cuál, ¿Cuál es la misión del centro? Mira, hasta ahora, como centro cultural, bueno, lo que creo que hemos, eh, hemos establecido muy fuertes es, el, es eh, inculcar el sentimiento, este, eh, como se dice, eh, latinoamericanista, más, más que decir, ¿no? nuestra pensar, mirar nuestra, nuestras mismas eh, naciones, nuestro, nuestra sociedad, nuestros países, eh, para ir para ir a verlo más concreto, haciéndose más antiimperialista en, en, en pocas palabras, porque eso es lo que necesitamos para que para el control de nuestros recursos naturales. Eso yo creo que en, en la comunicación. Después, eh, obviamente, las actividades eh, que hacemos, eh, por ejemplo, los, los festejos del patio de Bolivia, de los departamentos, y también así, una cosa así, después eh, hemos tenido... Incluso uh, un grupo de ballet, eh, folclore, estamos en eso en también. Ahora estamos tratando de emprender con otro compañero también compatriota muy dedicado al deporte, este, trabajar con los chicos en el deporte, con los más eh, con los más chicos, empezando desde de 8 a 12 años más hermanos que se está preparando un poco por ahora. Bien, y también tienen ahí en la radio tienen una cooperativa textil, ¿no?, eh, o... O estoy diciendo, o al menos había, ¿te acuerdas que hemos ido a algunas reuniones? Sí, las la Mujeres de Pie, que ellos también como cooperativas se fueron armando. Obviamente son muy integrantes en total de la de, integración de, de, de, boliviana, ¿no? del Centro de Cultural Boliviano. A la vez se fueron armando la cooperativa Mujeres de Pie desde 2013, más o menos inclusive, pero obviamente como cuesta todo esto, ahora están trabajando más con con los compañeros de MK tienen tienen uh, trabajo permanente no tan, no mucho que digamos pero tienen trabajo permanente por ahora. así que están también son dos espacios uh, bastante amplios la radio en este, en este caso particular y la cooperativa textil mujeres de pie uh -huh. Hace un rato te escuchaba que decías de, de, del, del discurso y de la visión latinoamericanista, hablabas de los recursos naturales y eh, son palabras que usa bastante eh, un compatriota, y quizás el, el más conocido de todos boliviano, que es Evo Morales. Eh, ustedes siempre han tenido un, un, una, una mirada parecida a la, a la del gobierno de Evo Morales, o ahora, ahora al, al gobierno actual que también es del, del MAS, del movimiento del socialismo en Bolivia, eh, ¿Cómo ven el proceso de Bolivia eh, en general, ¿no? en palabras así simples? El proceso de Bolivia, estamos viendo que se va consolidando, obviamente que no vuelva otra vez una una torpeza, una, una, un golpe de Estado tan duro como como nos pasó en 2019. ¿no? Yo creo que eh, a partir de ahí, este, yo creo que Bolivia se está afianzando en la región como una como un este, sostén muy fuerte, como protector de sus recursos naturales, eh, eh, y también eh, con la idea de industrializar y, ¿cómo se llama?, agregar este valor agregado, como dice, ¿no? en, lo, en, lo, en lo académico, porque nosotros por ahí nos hace mucho esa parte, pero en lo académico es el valor agregado al, al a nuestros recursos naturales. en Este camino boludo yo creo que de a poco se va a ir avanzando, y eso es lo que necesitamos que se dé en todo nuestro continente, no, en particular entre Bolivia y Argentina, que, que de eso dependemos. Por eso también eh, existimos los pobres o los muy pobres, porque hay una muy eh, mínima parte de la población que lleva la mayor cantidad de la riqueza, entonces tenemos, tenemos que trabajar en ese sentido. Yo recuerdo, pues, tengo 54 años, compañeros, ya. yo recuerdo a mi padre cuando yo tenía 10 años, Sí, Estas esta es luchas vienen desde hace muchos años, por eso Evo Morales siempre dice, eh, esto no es el regalo de Evo Morales, es, nosotros tenemos que agradecerle a Evo Morales no haber traicionado al pueblo. Eso es lo que tenemos que agradeciendo, pero sin embargo los proyectos de este, idea latinoamericanista siempre vino desde hace muchos años, simplemente que cada gobierno que teníamos esperado se traicionaba. Eh, por ahí <risa> me gustaría hacer una consulta breve también sobre lo que está pasando acá, la situación actual política que está atravesando el país, sobre la situación de Cristina acá en este momento. Eh, mira, con, con respecto a eso, ¿no? tenemos que salir a, a defender con todo lo que nos queda. No, diga lo que digan, algunos nos tratan de extranjeros, pero digan lo que digan. Eh, nosotros tenemos que salir a defender con todo. Obviamente, hasta ahora todavía nosotros no hemos salido de acá. Pero hay, hay, que, hay que estar muy atentos hay que tratar, hay que defender con todo. Son He los únicos gobiernos en los, en los últimos tiempos que nos dejaron levantar la cabeza y ahora no, no, no lo queremos agachar. O sea que después de 2003 que llegó Néstor Kirchner, 2006 que llegaron a Bolivia todo. Hay un tiempo en que nos ha entusiasmado muchísimo en el continente los avances que hubo. Ahora ahora que se está tratando de recuperar a los gobiernos populares eh, en, en nuestro continente, quieren volver con, con, con lo que sea, como sea, quieren, quieren volver a, para, para otra vez a arrinconarnos. Eso no, no lo podemos permitir. Eso jamás se permitió, eh, los pueblos no lo permiten. Obviamente hay que estar atentos para defender el, el proceso. así siempre también dice Cristina, eh, así no vienen por Cristina, vienen por nosotros, vienen por los trabajadores, vienen para callarnos de esta voz que ahorita nosotros podemos hablar mínimamente para, por decirte, para para 500 personas estamos hablando, pero nos, nos vienen a callar eso, es, a eso es lo que nos viene la derecha. Sí, no. Creo que un mensaje bastante claro, creo que compartimos la misma mirada en ese sentido. Uh -huh. Nosotros, los migrantes, antes del 2003 padecimos muchísimos abusos, muchísimos. Eh... Claro, todo lo que nos hacían había que dar la cabeza y callar y aguantar, en cuanto mucho un, un par de lágrimas, había que callarlo. Y ahora, obviamente, hay que salir a defender todos esos derechos que hemos, que hemos adquirido. No solamente lo, los derechos a, a los inmigrantes, sino a todos en todo sentido, el derecho a, a ser jubilados. O sea, todos los derechos se han avanzado en estos tiempos, hay que ser claros. Como digo siempre, nosotros muchas veces al gobierno criticamos por ciertas razones, pero o sea en lo, en lo profundo es es el único modelo de gobierno que ha, que ha estado mejor en los últimos tiempos, hay que ser claros. Uh -huh. Daniel, eh, eh, ¿ustedes tienen relación con, la, con el consulado eh, o sea, relaciones, de, de, de, digamos, de, como Centro Cultural Boliviano con el consulado de Bolivia para realizar operativos de DNI, distintos trámites? No, en particular, eh, no, cuando salen a hacer operativos nosotros vamos y cubrimos, pero en realidad no lo coordinamos nada justamente. Y también no, hay no, no, no. cuestiones, obviamente, como como salimos a pelear eh, todos juntos a, a la derecha, pero también tenemos nuestras internas que... Hay que ser claro, yo soy sincero, me digan lo que quieran, pero a veces no, no tenemos esa, esa coordinación, ese entendimiento con nuestras autoridades y eso nos lleva también a aplazar un poco los avances que podíamos tener. Por el momento no tenemos ningún este eh, acuerdo de salir a trabajar juntos. Obviamente como medio de complicación salimos y cubrimos cuando, cuando tenemos a la vista. Claro, claro. Bueno... Y como para ir completando, ¿qué, qué es lo que, eh, ¿cuál es el trabajo actual? Ya algo contaste, pero ¿qué es lo que le está faltando? ¿Qué, ¿Qué impulso necesitarían para la radio y para el centro? Mira, para la radio yo creo que casi estamos, para, para más que nada necesitaríamos que nos permitan... Uh, este, transmitir un poco con más claridad porque ahí no tenemos otra otro radio que está en la misma frecuencia desde Berizo, nos, nos interfiere muchísimo. Justamente esto nos está llevando a incluso a que se nos rompieron algunos equipos, nos complica bastante. Eso sería el principio casi como emergencia de parte de la comunicación, pero después a seguir trabajando. yo Nosotros acá la mayor parte siempre estamos tratando de trabajar en la concientización de, de nuestras costumbres de nuestros derechos eh, eso es nuestro nuestro mensaje que constante que tenemos uh, y ahora para continuar nosotros queremos también quisiéramos uh, afianzar a los trabajos uh, deportivos cultural con nuestros jóvenes vamos a emprender ahora de a poco dentro a poquito con eso cuando cuando quieren que esté ya asentado el curso por este año vamos a emprender con eso también Daniel, eh, yo te voy a bajar un poquito al, al cordón fruto hortícola donde que están los productores de, de tu comunidad. Eh, ¿Cómo te parece que nosotros desde, desde el lugar de que nosotros ocupamos los dirigentes, cómo te podemos dar una mano para que vos puedas eh, este, eh, bajar más información para, para los oyentes, eh, no solamente de la comunidad, sino que de toda la ciudad de La Plata? Eh, para con, no yo estoy esperando buscarla, he hablado con muchos compatriotas pero no me pudieron uh, palabra con Sara, necesito tener uh, este, contacto con, muchas, con, con, mucha, con muchos uh, productores que tengan ganas de escucharnos y también que tengan ganas de, de coordinar, porque nosotros estamos dispuestos a salir a agradecerlo, incluso uh, desde la radio mismo, si no hay instituciones que nos puedan apoyar desde la radio mismo para las una hora, dos horas, tres, cuatro veces por semana, eh, de todo es lo que estamos hablando, tenemos que hablar de lo, de lo que vivimos del día a día, tenemos que hablar de lo que cómo están produciendo, cómo están, cuáles son sus, sus dificultades de los productores y entonces también ayudar a encaminar, difundir, entonces ese es nuestro, nuestro objetivo para la para ventanidad en la zona productora. Lo que pasa, eh, hace dos años empecé a cambiar por ese lado también algunos referentes de, la, de los productores celosos, ¿no? Que tratan de que no, uno no se seco, tratan de que no hablemos con la gente. Me parece un error bastante, bastante grande en esta parte. Si no, sería mejor coordinar y hacer charlas eh, este, de capacitación, charlas de incentivación. Tendríamos que estar en esta zona porque hace falta muchísimo. Por ejemplo, con el tema de la seguridad, tenemos que ir enfocando de cómo. ¿Cómo tienen que relacionar a, a los abusos de la autoridad, al abuso de la, de la policía, un montón de cosas que faltan? Nosotros solamente nos enteramos por dichos y eso nos duele no poder coordinar con nuestros compatriotas, con los productores en general, así sean eh, peruanos, paraguayos y distintas nacionalidades. El problema es, es el mismo. Sí, totalmente. No, no, por eso te digo, eh, eh, la coordinación me parece que tendría que ser más que todo con los referentes de las organizaciones que son en, en el cordón hay varios, muchos son los compañeros. Eh, vos que nos conocés no, nos conocés más o menos nosotros los tres que estamos yo, Silvio y Salvador y hay varios compañeros más no sé, Antonio Rodríguez hay varios compañeros donde que vos podás eh, en una reunión de, de cada organización te podás ir a sentar con los compañeros y, y, y plantear todo lo que vos tenés como herramienta para, el, para la comunicación en el sector es, es, es el, el, el, el casi casi es una es una es una urgencia que nosotros queremos tener ese. seguramente nos tendríamos que en o sea, una reunión eh, con distintos referentes planificar de una para empezar poner empezamos con, con el tema de la inseguridad ahí que ahí buscamos algunos eh, quienes puedan eh, este asesorarnos cómo de qué manera contrarrestar los abusos de eh, la policía o la inseguridad por ejemplo Podríamos empezar por ese lado y después eh, continuar con otros temas también. Es importante eh, empezar. Sí, hay varios temas eh, dentro de lo que es el cordón hortícola. Hay, hay muchos temas. Eh, el tema sería eh, coordinar y armar el, el, un cronograma de reuniones y después viste, empezar a trabajar. Bueno, es, eh, empezamos por ese lado, compañero, porque justamente, como les digo, no, tampoco salí en eh, estos últimos dos o tres meses, no salí a buscarme eh, esos es, eso es contactos con urgencias porque justamente se terminaron de, de acomodar el nuevo estudio. Así que a partir de estos hermanos, las tres mayores, así coordinamos, compañeros. damos en palabra entonces que coordinaremos algún tipo de reunión eh, para poder avanzar sobre todos esos temas que está planteando. La última de mi parte, Perfecto. Daniel. Entre esos temas, es, también, ¿está la perspectiva de género o cómo están trabajando ese tema? Sí, también tenemos la compañera Norma acá, eh, capacitamos un poco con el tema de género, así que también tenemos, eh, eso sería como como, como segundo, segunda agenda que tenemos justamente, porque también la compañera viene con, con distintos problemas de tiempo, más que todo, entonces eh, eso también tenemos eh, preparado, pero en particular nosotros tenemos, tenemos que salir a hablar más en lo político a nuestro, a nuestros nacionales, a, a toda la comunidad, porque... A, también a diferenciar eh, la, como el, la economía popular, a diferenciar con, la, con los grandes este, movimiento económicos que la hacen y nos quieren seguir Hay que hablar de eso, compañeros. No importa cómo empecemos, pero la cuestión hay que empezar por hablar con, otro, con otros jóvenes que son los, los que tienen que empezar a tomar... el... La rienda, porque ellos son los, los, los presentes, que la, yo creo que los que tenemos arriba de los 40 para arriba, somos casi casi, estamos tratando de dejar ya los cuantos, pero a tenemos que ir a formando a nuestros jóvenes para que después también trabajen por los, por los futuros, ¿no? Bien, Daniel, bueno, eh, repetimos el, la convocatoria al curso este de comunicación popular, ¿cuándo va a ser, a qué hora y, y en qué lugar? Eh, bueno días, quedan todos los eh, oyentes invitados para participar de este curso de capacitación en comunicación eh, Empezamos el día sábado 3 de septiembre en calle 517 días entre 22 y 23 A partir de esta, de esta primera inauguración acordaremos eh, dos días en la semana Para poder eh, hacerlo, tenemos que terminar eh, en diciembre, o sea los primeros días de diciembre cuando tenemos que terminar Justamente ese día no van a decir los profesores del cronograma que tienen, pero la, la idea es, después, de entregar los certificados en, eh, en, la, en la Facultad de Periodismo y comunicación Social. Bueno, nos estaremos dando una vuelta ahí para curiosear un poco y para compartir eh, también con ustedes, Daniel. Sí, sí, a mí también ustedes tienen que visitarnos, justamente, es importante estar en primer día, en la inauguración del curso, eh, es importante acompañar a los estudiantes de igual Bien, y bueno, y, y te agradecemos ya desde ya por eh, tra retransmitir este programa. De alguna manera se devuelve lo que pasaba hasta hace unos años, que transmitíamos este programa en, en Radio Interacción Boliviana y lo retransmitía Estación Sur en su grilla de programación. Ahora ocurre lo contrario, así que muchas gracias por eso. Igual, bueno, este programa van a volver a escuchar los días lunes. Nosotros pasamos a partir de las eh, 3 de la tarde, porque hay otro programa... De dos de la tarde y a continuación pasamos a este programa. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Daniel. A vos, gracias. Un abrazo. Gracias, Daniel. Nos, gracias. Nos estamos viendo. Un abrazo, Daniel. Hasta la próxima, compañeros. Pasaba Daniel Romero, presidente del Centro Cultural Boliviano y de la Radio Integración Boliviana, una radio hermana, una radio latinoamericanista, igual que esta, una radio comunitaria, el aire comunitario que se expande en la región. Y ahora, siendo las. Atando cordones La voz, La voz de lo que, lo que, no, que se no, se no se ve Tu herencia y tu raíz